Muy buenas noches. Bueno, doble suelo, ahora lo vamos a ver, las posibilidades que hay ahí. Nunca sabes cuándo va a ser el día más importante de tu vida. Todos los días que crees que serán importantes nunca lo son como los imaginas en tu cabeza. Suele pasar. Pero los días normales empiezan igual que otro día cualquiera y al final suelen ser los más importantes. Moraleja. Tómate todos los días como si fueran el más importante de tu vida. Uh, hace poco escuché Bueno, a una persona Cercana Que Pues tal día como hoy está, Estaba en su casa Y su mujer se va a hacer la compra mm. Esto por ejemplo le pasó a mi abuelo A mi abuela Mi abuela salió a hacer la compra Estaba andando por doctor izquierdo Y de repente se desplomó en el suelo. Cuando se habían despedido el a hacerla por la compra, pues bueno, me dijo, vale, hasta ahora. Como eh, decía mi abuela, ¿no? Hasta luego, ahora, ahora, vengo papá, voy a, voy a hacer unas compras. Un aneurisma cerebral con 72 años. Y no la volvió a ver. Nunca más pudo volver a hablar con ella. Entonces, tú le preguntabas siempre a mi abuelo, oye, que si pudieras volver a repetir ese día. Le hubiera dicho otras cosas. A lo mejor. No lo sabe. Bueno, no lo supo hasta que él falleció también, ya, mayor, 20 años después. En fin, eh, vamos con menos penas. Eh, Hoy es día 28 de febrero, el día 28 de febrero es un día importante en la historia, con pocas cosas, hay bastantes evidentemente, mucho 28 de febrero, miles, pero que hay alguna cosilla que no está mal, mira, el 28 de febrero de 1525, por ejemplo, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, el 28 de febrero de 1814, el ejército de Simón Bolívar vence a las fuerzas del español José Tomás Boves en la primera batalla de San Mateo, el 28 de febrero de 1848, en Francia se proclama oficialmente la Segunda República. 1848. ¿eh? El 28 de febrero del 22 de 1922, Egipto se independiza del Imperio Británico. Te la hace nada, hace 100 años. El 28 de febrero de 1935, Wallace Carothers crea el nylon. 1935. El 28 de febrero de 1990 en la Unión Soviética es reconocida la propiedad privada de los medios de producción y su transmisión, su transmisión en herencia a los descendientes. Cosa que hasta ese momento era para pa lo que quieren hacer los de Podemos aquí, vamos, básicamente. El 28 de febrero de 2002 en España la peseta, nuestra moneda hasta entonces, deja de ser de curso legal. El 28 de febrero de 2012, en India, se declara una huelga general que acumula hasta 100 millones de trabajadores. 100 millones de indios ahí, parados, sin hacer nada. Bueno, y el 28 de febrero de 2013, en la ciudad del Vaticano, renuncia el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea. Que para lo que nos ha dejado, más le valía haberse quedado. Pero algo, algo, algo le habían dicho. Ahí le dijeron, mira, tío, o renuncias que necesitamos a este otro Papa, o... Por, por aquello de las cosas que, bueno, en fin, cada uno tiene su opinión, ¿no? Eh, o te vamos a hacer un Juan Pablo I, tú verás. O sea, es que Juan Pablo I, eh, vamos, en mi humilde opinión y por las investigaciones posteriores, se lo cepillaron por el tema del Banco Vaticano. <ríe> Tela. En fin, bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, eh, y venga, que está, está interesante, tenemos ahí una posibilidad importante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso es, suscríbete y dale a la campanita, pero ya. Bueno, eh, Bitcoin, cuatro horas, aquí lo tenemos eh, contra el títer en Binance. Vemos que estamos en la media de 200, eh, la perdimos, la hemos retesteado, hemos estado trabajando por encima. Y bueno, de momento perderse no se termina de perder, pero estamos ahí rencando un poquito en cuatro horas. ¿Qué pasa en diario? Pues que eh, sí, estamos con la pérdida y bueno, pues para poder ir quizás a esas zonas eh, que hablábamos, podríamos hacer, lo, yo en principio creo que la medida de 50 donde nos pille será, será el punto interesante de la línea de tendencia que tenemos para mí, los 2.400 aproximadamente, creo que es una zona importante, pero, o oh, pero, podemos hacer en esta en, aquí en cuatro horas, uno, bajar, no bajar tanto, Bajar estos mínimos otra vez, eh, 22.906, 22.700, ¿vale? 20, entre, entre la zona de los 22.980, 22.800, más o menos lo que es estos mínimos de aquí? Intentar hacer un doble suelo e irnos para arriba. A lo mejor no, no a por los máximos, pero sí por lo menos otra vez a intentar la línea de tendencia y otra vez esta zona. Eh, ¿Ves? Sería hacer una W aquí. ¿Esto quiere decir que nos iríamos arriba? es posible es una posibilidad pero bueno puede ser que testemos o intentemos retestear otra vez esta resistencia y no podamos con ella y ya terminemos de ir a la línea de tendencia que tenemos de subida por qué digo esto pues porque si nos fijamos eh, cada vez que hemos alcanzado ciertos objetivos últimamente fijaros como aquí bueno pues salimos disparados tuvimos aquí un mínimo una zona de caída subimos otra zona de retesteo otra vez del soporte y nos fuimos para arriba en la siguiente caída hicimos algo muy similar el pullback a la línea de tendencia principal, que es esta que baja aquí, con un suelo, vamos aquí, subimos, volvimos a caer, una zona de confluencias importantes y nos fuimos para arriba. Ahora, después de acumular en toda esta zona, pues hemos hecho ya la primera caída y podríamos hacer una segunda caída, que incluso podría llegar a la zona de los 22.400 sin ningún problema. Un toque aquí, otro un poco más abajo, igual que pasó aquí, este fue un toque y ahí el otro fue la confluencia un poco más abajo. Bueno, podría incluso ir llegando a esto. O sea, ya sabemos que son zonas, ¿vale? Que no son puntos exactos. Y bueno, y, y tirar para arriba. Es una posibilidad, bueno, pues que, que no es que sea inviable, ni mucho menos, ¿vale? De momento estamos acumulando en la zona. Esto... Eh, está bien. Fijaros cómo aquí un punto y otro punto, vale estas dos velas de cuatro horas, como pim, pam, sube el volumen, sube el precio, sube el volumen. Eso es bueno. Ahora hemos tenido una vela que cae y abraza a la primera, a la segunda no la llega a abrazar, pero tiene menos volumen vale que la anterior, cosa que es bastante bueno. Es decir, la gente realmente no, lo ha, no ha soltado la chicha, la chicha que se ha comprado. Fijaros cómo aquí hicimos un volumen muy similar a este una pequeña vela, y aquí bastante volumen, pero claro, aquí nos movimos en un rango mucho más amplio. ¿vale? Sin embargo, aquí este volumen que hemos hecho ha sido un rango mucho más pequeño, es una vela bastante importante en ese aspecto. Entonces, puede ser perfectamente que esta que viene abajo ahora nos, nos haga ir arriba. Pero bueno, yo sigo pensando, sigo en la misma, creo que seguiremos tonteando un poquito horizontal entre este soporte y esa resistencia, aunque, si nos fijamos, Toda esta zona que tenemos aquí está un poquito más arriba del punto donde yo lo tengo. Es justo, ¿veis? Aquí donde hemos parado, en 22.725. De este punto y de este punto. Evidentemente esta zona llegó un poquito más abajo. Bueno, pues entonces es una zona bastante amplia, ¿vale? En la que podemos eh, hacer una especie de doble suelo e intentar atacar otra vez los 22.750. Ya lo iremos viendo poco a poco. Eh, de momento el día es, eh, en futuro ha sido muy productivo. Porque si nos vamos a ver una hora, hemos visto cómo hemos tocado, bueno, pues eh, eh, línea de tendencia, hemos vuelto a caer a la zona de cierre de mínimos anteriores, es decir, donde podemos tener una compra. Volvemos a subir, línea de tendencia, otra de zona de venta, volvemos a caer otra vez a zona de compra. Eh, si hemos estado, puede ser que ahora ya caigamos más, bueno, pues ya tengamos que hacer alguna compra más abajo, pues bueno, pues ya veremos, pero de momento en una hora no se ha portado mal. Eh... Hay que ir viendo cómo evoluciona el enfermo. En cuanto a, a, al SP500, que no ha tenido mal la vela anterior de cuatro horas, la vela de cuatro horas de cierre de momento es bastante mala, es bastante pésima, ¿vale? Porque fijaros cómo esta de recuperación estaba muy, muy bien, un martillo fantástico y de repente hace pum. No sé si había alguna noticia mala, no he seguido las noticias hoy de ningún tipo. Eh, con lo cual eh, no soy una fuente fiable en cuanto a noticias pero generalmente no la soy a no ser que algo me haya llamado mucho la atención porque prefiero eh, estar fuera de, del ruido de las noticias, del cual hablaremos en breve eh, y bueno, pues eh, estar más a lo que a lo que hay que estar que es eh, en los números de verdad en cuanto al VLX, ayer hizo una vela de indecisión del mercado total con una subida del de volumen eh, bueno es más importante para mí ya sabéis el volumen de los martes que el de los lunes pero bueno de momento hemos tenido una vela o una vela de volumen eh, duplicando las del fin de semana cosa que es bueno, más o menos normal entra dentro de lo, de lo corriente lo vemos aquí lo vemos aquí también eh, no se movió apenas el precio hoy si nos vamos a, a la vela de diario vamos a ponerlo aquí aquí está es tenemos eh, después de esa indecisión una pequeña caída, es un 0,88, o sea, nada del otro mundo. Sí que es importante la pérdida de la EMA-20 en diario, con lo cual, siguiente en soportarnos, como soporte dinámico, la 50. Bien, eh, y la zona de los 22.500 a los 22.700, ¿vale? Más o menos en ese... En ese, en ese rango yo creo que se va a mover en cuanto a Ethereum se mantiene muy pegadito a la línea de tendencia, buscando una zona de ruptura posiblemente más adelante vamos a ver si tenemos aquí un, un suelito aquí ha hecho otro y sigue escalando hacia arriba o necesita ir un poquito más abajo a la zona de los 1550 aproximadamente, 1550 o sea, a veces dices los 1550 la gente piensa que has dicho 2550 no, 1550 el total market por su parte evidentemente cayendo pero fijaros cómo sigue eso portando perfectamente la línea de tendencia. Eh, mientras no la pierda, hay que buscar el mismo anterior, ¿vale? Sería la siguiente zona que no deberíamos de perder. Veis que aquí fue resistencia, ahí aquí fue soporte, bueno, pues más o menos en esa línea. Si, lo, si pierde esta línea, pues hasta ahí eh, lo que corresponda al mercado, pues así tenemos que verlo. Y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues hoy cayendo, abrazando la vela del día anterior. No es un gran movimiento, un 0,17, ni mucho menos, pero tampoco lo era el día de ayer. O sea que, de momento está ahí tranquilita, pero sigue cayendo, lateralizando un poquito y bueno, pues si mañana tenemos una vela roja, pues seguiremos yendo hacia esta zona que es la del de 43.15% que yo tengo marcado, 43% aproximadamente. En cuanto al dólar index, hoy otra vez intenta ir a la carga, no con la misma fuerza que eh, el viernes pasado, por ejemplo, pero bueno, eh, bien, bueno está intentando eh, solventar la papeleta, a ver si va a llegar a la media de 100, no va a llegar a la media de 100, ¿qué va a hacer? Para mí el objetivo principal de momento yo lo ha cumplido, eh, ahora debería esperar a la EMA 20%. Es lo que yo creo, pero bueno, a lo mejor me puedo equivocar perfectamente, pues por supuesto que sí. En cuanto a las altcoins, pues hoy ha bajado un poquito el mercado, no es demasiado, con lo cual, pues eh, si la dominancia de Bitcoin ha bajado, pues hay algunas altcoins que sí se han favorecido, pero tampoco ha habido demasiado movimiento. En algún momento de la mañana sí ha habido algo, pero bueno, Matrix es 16%, Ren 10%, Ahora ahí también tenemos un 10% y, y no ya un eh, 8,30. Mañana veremos algunas de las que habéis pedido, que las tengo acumuladas, pero prefiero que, que, ver el cierre de hoy. Y a medie, mitad de semana, que es un día muy, mucho más adecuado para ver cómo van evolucionando las altcoins. Ilubin eh, un 5% y bueno pues los cortos de Bitcoin, que eh, siguen bueno, pues dentro del, del rango que tienen, sin demasiada sin demasiado movimiento, simplemente el rebote que tuvieron ayer y hoy pues se sigue manteniendo un poquito más de acumulación en, en cortos. FED, aquí lo tenemos, buena cosa, 4,44% y bueno, pues eh, tampoco, eh, os aquí subiendo un poquitito, poca chicha a partir de aquí, ya tampoco hay nada que sea digno de mencionar en cuanto a las caídas. Eh, tampoco es que sea importantísima las caídas de alguno grande y fijaros que a pesar de que... Eh, esto ha estado fallando Solana. Ahí la gente está mosqueda, pero ahí sigue, no pasa nada. Entonces, bueno, así de alguna importante en EKR. Pues, ¿qué más tenemos por aquí? Perp, bueno, más o menos. Estamos que sea muy demasiado importante. Filecoin, 5, sí, esta sí es más importante, 5 y pico por ciento. Eh, Línea, un 5,53. Eh, Neo, un 5,5 por ciento. Velas, otro 5 por ciento, One Earth, 4,75. y un 4,71. A partir de aquí tenemos algo rondando el 4, inclusive los Library Decades, que siguen ahí en un centavo y medio de dólar, y bueno, pues ya pues en Gincoin ya estamos en un 3.66, si un 3.59, Atom un 3.40, bueno, tampoco, tampoco es demasiado sufrimiento, Lo paje, bueno, si hay alguno que va acumulando un poquito de caídas, pues si sí, le va haciendo un poquito de pupa. Eh, por ejemplo, Cardano, eh, en 35 centavos de dólar, fijaros cómo ha hecho un doble techo, en la zona de resistencia que tenemos, veis 1, 2, 3, 4 toque de soporte, 5 y lo perdió. Retestea una vez, retestea dos veces, doble techito y para abajo, al infierno. Ahora, ¿qué ha hecho? Pues uno que casi no llega, un techo, otro techito un poco más alto y está cayendo. Si perdemos la zona justo en la que estamos, bueno, de momento yo me esperaría en 0.3278. O sea, estas vamos a marcarlo como como posible zona, ¿vale? Aquí lo tenemos. Zona 1, ¿vale? Eh, marcada más o menos, ¿vale? Entre los 0.32.3 y 0.33. 0.33. Creo que es una zona eh, que puede ser interesante de compra dependiendo en qué punto RSI estemos. Si vemos que el RSI eh, no ha zanganeado a una zona importante, eh, digamos, por ejemplo, la zona de 0.40, 0.41... Pero vamos, más bien 0,40. Veis que eh, fijaros cómo esta zona del 0,40 ha sido soporte, soporte, soporte. Se pierde toda esta zona de soporte hasta que lo rompemos y no vamos para arriba con mucha fuerza. Anteriormente igual el soporte, aquí resistencia y bueno, tampoco irnos más para atrás tampoco tiene mucho sentido. Pero sí vemos que es una zona muy, muy importante. Entonces, es una zona de posible rebote, zona, no punto exacto, ¿vale? La, está en 39.89, pero bueno, 0.40, más o menos, ¿vale? Eh... Que nos coincide con este punto, pues a lo mejor es una buena zona para hacer una primera compra, pero recordemos que a pesar de que aquí hicimos un primer pullback en diario, no es un movimiento, es un movimiento muy pequeñito, muy poquitos días. Entonces a lo mejor necesita, pues eso, o venirse al soporte, incluso caer a la. Yo evidentemente creo que 0.30 volvería a ser una compra, una zona de compra muy maja. Eh, también recordemos, ¿vale? Que si bueno, si nos venimos a esta zona de soporte y queremos comprar, eh, por ejemplo, Cardano para un plazo medio, ya tampoco digo un plazo largo, pero un plazo medio, pues eh, supongamos que compramos aquí y lo queremos esperar para cuando llegue, pues no sé, a este punto de pivote que hay aquí, ¿vale? O a este otro que hay aquí. No sé. Pero vamos a ver en este punto y en este punto que diría, el punto de pivote principal sería en 1,21 aproximadamente. Pues claro, desde el punto en el que estamos, si hacemos.. Eh, esa compra en un momento dado, pues ahí tendríamos un... A ver, si me deja medirlo. Estoy yo un poquito... Aquí tendríamos un 81% y en este otro punto de pivote tendríamos un 279%. Entonces, bueno, a ver, yo sé que no es mucho y que esperar para que llegue ese momento, pues... Es un poco incómodo, porque un 279%, pues oye, la cartilla del banco te lo dan, pero... Quizás, eh, quizás, eh, solo quizás, pues bueno, no, sea, no sea tan malo aguantar ahí un poquito. Si metes 100 pavos, un 279%, pues tendrías tus 100 pavos más 279. Menos los gastos, 270, yo que sé, por decir algo, ¿Vale? eh, Entonces tendrías 370 para la siguiente operación. Bueno, te gastas 200 con tu novia y tienes 170 para una operación. Eh, en fin, eh, bueno, con tu novia, con tu novio, con lo que tengas, yo que sé. Eh, vamos a terminar con bitcoin uh, está, vamos a verlo aquí en una hora está ahí tonteando 23 minutos puede ser que sea una, una zona en la que pare tampoco tenemos bueno a ver si el volumen mejora un poquito termine, si puede, si termina verde y pues intenta hacer otro ataque pero ya cuando intenta atacar una vez y no puede intenta atacar otra vez no puede incluso se ha ido un poquito más abajo que esta vez anterior la cosa ahí un poquito un poquito pues de eso, de seguir lateralizando de que no puede, que no tengo suficiente volumen necesito mucha más chicha para intentar hacer algo y bueno, pues vamos a ver si en el día martes es posible tener un poquito más de chicha así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez para las oportunidades que surjan y que la paciencia os acompañe, chao chao